Hola, amigo craniano y craniana, soy Carla, Carlaca y Pipo. El metrónomo. <ríe> el día de hoy, el video va dirigido a personas que quieran empezar a aprender a tocar el bajo. Entonces, voy a darles un tip o un ejercicio muy básico para empezar a agarrar un bajo y es un ejercicio cromático. Primero, reconociendo, ubicando, llamándole a cada dedo de la mano izquierda: dedo 1, el índice, dedo 2, dedo medio, dedo 2, dedo 3 dedo y dedo 4. Entonces, vamos a ubicarnos para empezar en el primer traste que es se le llama al bajo, de este lado, vamos a ubicarnos en el 5, por medio de los puntitos, este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya nos colocamos en el 5 en la cuerda 4, la de la cuerda 1, la cuerda 2, la cuerda 3 y la cuerda 4. Entonces nos vamos a colocar en la más grave o la más gruesa que es la cuerda 4, que es la nota de mi. Entonces vamos a empezar con el dedo 1. <coughs> metrónomo, por favor. Ah, vamos a utilizar un metrónomo normal. Este, yo en verdad no lo tengo, pero pues Pipo nos va a ayudar a poner una velocidad, obviamente primero lenta, ¿no? Lenta para que podamos empezar a tener digitación correctamente y velocidad bien, ¿no? Empezamos colocando la mano derecha en la cuerda más gruesa, que es la 4. Vamos a colocar el dedo 1 aquí, ¿no? A seguir dedo 2 dedo 3 dedo 4 tiene que estar lo más pegado posible al traste que sigue entonces dedo 1 dedo 2 3 y 4 luego nos vamos hacia abajo y hacia abajo otra vez y a la siguiente Ahora sí, ya sabiendo ubicando, vamos a poner un metrónomo. Vamos a empezar lo más lento posible para que podamos hacerlo bien. Y vamos de regreso. ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Aunque sea tedioso, es súper importante para que podamos tener precisión, tener buena digitación y ya después vamos aumentándole la velocidad. Y bueno, eso es, eso es el tip, el ejercicio que yo les quería pasar. Igual podemos seguir haciendo una secuencia para ustedes que van empezando o se quieren animar a tocar el bajo, o incluso una guitarra lo podemos hacer y les puedo seguir dando tips para poder empezar a tocar. Y bueno, pues eso es todo de mi parte y de Pipo. Metrónomo. Nos vemos en la que sigue. Pórtense bien. Cuídense mal. Y pues no olviden revisar y estar más bien ahí en nuestras redes sociales de Cranion En Cranion.com.mx Y en Facebook Cranion Band Y en Instagram también, nos vemos